Tenemos unas imágenes ahí eh, de lo que ocurrió en la tarde de ayer en, la, en una de las sucursales eh, del Banco eh, Santa Cruz. Ocurrió en la tarde de ayer, eh, ya luego, sale más adelante un ejecutivo, me parece, o alguien relacionado al banco, eh, dando las informaciones de qué fue lo que ocurrió. El Banco Santa Cruz, eh, eso se llama tener... Comunicación efectiva. O sea, hoy en día tú no puedes darle paso a los rumores. Inmediatamente el Banco Santa Cruz eh, realizó un comunicado eh, eh, que tenemos... Vamos a adelantar un poquito. Ah, ahí está el comunicado, señor director. Eh, en horas de la tarde de este jueves, en nuestras oficinas de la 27 de febrero de la ciudad de Santiago... Se apersonaron agentes de la DNCD, o sea, la Dirección Nacional de Control de Drogas, persiguiendo a unos supuestos mensajeros que ingresaron con la intención de realizar una transacción en caja. Nuestra institución no tiene vinculación alguna con este hecho. En Banco Santa Cruz siempre nos hemos caracterizado por nuestra transparencia y apegado al sólido principio, o a, o a sólidos principios y valores, los cuales están alineados a las buenas prácticas y cumplimiento de las normas y leyes que rigen el sistema financiero dominicano. O sea, tenemos una declaración ahí, señor director, eh, ahí mismo, en ese video, de una persona que estaba, eh, parece que es eh, miembro del banco, vamos a escuchar, Escuchamos a Silfrido Pichardo, que es parte miembro de Banco Santa Cruz y aclarado esto eh, porque en medio de la situación del caso Falcón, bueno todo el mundo está moca, eh. Sí, sí. <ríe> es como Ay, eh, eh, eh, por ejemplo en estos casos. Eh, por ejemplo mañana eh, o, no mañana, desde esta semana en Estados Unidos <ríe> se ha redoblado la seguridad porque mañana se van a hacer unas conmemoraciones. Eh, como cada año, principalmente en la fuente que se hizo en donde estaban las dos torres de Mela. Hay dos torres gigantescas ahí en la zona cero y se hacen muchas actividades. Entonces se, se refuerza la seguridad tanto en los aeropuertos eh, como también en la ciudad de Nueva York y otros monumentos importantes de Estados Unidos. Eh, entonces, pues, uno está en moca y con este asunto del caso Falcón, y, y las declaraciones de las autoridades, principalmente de la fiscal Jenny Berenice, que dice que todavía eh, a, a, quedan algunos involucrados eh, por arrestar y algunas empresas. Eh, y, y se está hablando que esta gente, según las declaraciones, han movido cientos de toneladas de drogas eh, a diferentes partes del mundo y más de 10 mil millones, se, de, se habla de pesos, ...que han podido lavar a través de, de, de sus negocios ilícitos. O sea, esto ha tapado, señores, un asunto que aún corre, corre... Mucha gente corriendo y durmiendo en pijamas, algunos sin ropa normal. Me preocupa que hoy nuestra compañera... <risa> Ay, Dios mío. Paola Dios. aquí, Paola Estrella. No <risa> No, no, Pablo está trabajando. ¿Qué pasa? Uh, no, pero no pero <risa> Entonces, me él preocupa, insinúa y metió no, el viernes. Me preocupa que hoy es viernes... Pues, pero no no va, para lo Pablo que tendrá, Usted sabe, sabe lo que es este fin de semana Pero eh, eh, Realmente Cualquier situación ahora mismo La gente como decimos Está moca Y esa situación de la DNCD eh, Tirarse a esa sucursal De la avenida 27 de febrero En la ciudad de Santiago Preocupó y obviamente el banco Tuvo que salir inmediatamente A dar una, un comunicado Aclarando la situación Porque esto puede Señores esto es delicado la gente puede salir corriendo, a sacar los chelitos del banco, creyendo que otra cosa claro. que lo está embargando. ¿Me entiendes? Sí. Aquí hubo una o que puede frisarse porque sea dinero, tengan un vínculo con el narcotráfico. Claro. Es bueno que siempre las instituciones tengan una comunicación eh, efectiva en estos casos tan delicados. No, no pero eh, yo felicito sí, al ejecutivo sí, del Banco sí, Santa Cruz. Claro bien. que sí, actuaron como debe de, de eso ser. una comunicación, un comunicado oficial eh, eh, del banco, pero que también sí. a nivel bancario nosotros tuvimos una mala experiencia. Eh, con varias entidades bancarias que han quebrado, y por ejemplo, el caso Baninte, un caso que quebró medio país. Entonces, pero bien, ya gracias a Dios, a nivel bancario, eh, tenemos eh, a la superintendencia de bancos que constantemente está supervisando ¿no? las transacciones bancarias que se están realizando en los bancos. Está el tema de la ley de lavado de activos. Que también esto ayuda un poco, ¿eh? porque como digo una, digo la otra. La ley de lavado de activos tiene ya un tiempo en la República Dominicana y, y cualquier infeliz va a retirar 10 mil dólares o más de 10 mil dólares y te piden hasta a, a, a, a, a, a tu descendencia, eh, tu quintaba de descendencia. eh Sí. Y para tú depositar más de 2 o 3 millones de pesos en un banco... No te pregunto. No, te, te pregunta claro que Pero sí. No, la, así. La, claro, la procedencia, claro. La ley de lavado de activo te este, contempla eso. Pero yo estoy hablando en cualquier mortal, cualquier persona que vaya a un banco. Ahora, yo no entiendo, yo no entiendo y ojalá algún banquero o algún economista ¿eh? o financiero nos llame y nos explique... ¿Cómo esta persona pudieron lavar durante los últimos 5, 6, 7 años más de 10 mil millones de pesos que pasa por los bancos? ¿Sin las instituciones pertinentes? Yo no entiendo. ¿Se Cuando Anabel Gómez, Anabel, ¿qué se llama? Y Anabel. Anabel, ella dijo textualmente que era socia de un dealer en Santiago, y ahí ustedes vienen en la torre, que ahí ya la fueron a apresar. Ah, ella dijo eso después de haber dado unas declaraciones en las cuales ella afirmaba que se encontraba en una situación económica difícil, puesto a la enfermedad que se le presentó, que fue la causante del divorcio de ella y Franklin Mirabal. ¿Cuál enfermedad de causante de divorcio? ¿Cuál enfermedad es? Ella en una entrevista dijo que ella estaba enferma de cáncer y que Franklin no le dio el apoyo económico que ella necesitaba, que ella se encontraba en ese momento en una, situación, también, exacto, en una situación crítica económicamente hablando y también moral. Entonces, después de estas, eh, poco tiempo después de estas declaraciones, un año, no recuerdo bien, entonces ella dice que eso sea de un dealer. Ajá, pero... ¿Qué? la enfermedad, bueno, espérate, espérate. No puede curar, puede sanar. Hay gente que se cura del cáncer, cáncer. Hay cáncer que son terminales, pero hay otros que... Hay que son agresivos y otros que no Sí, tanto. o sea, gracias a Dios que se curó del cáncer, pero entonces entró, entró <risa> a... No suena a ¿Eh? Eso no son de ningún lado. Eso no suena en ningún lado Bueno, ahora lo escucho, ella, hermano de... Yo lo voy a buscar ¿quién? la entrevista ahorita para que sí, la vea. bueno, la vi, si ella lo dijo... Luis, usted vi, lo escuchó, sí, ¿verdad? Sí, pues si ella lo dijo, tú ves. Y sé dónde fue la entrevista. Exacto. Sí, pues y, ella lo dijo, pero... Ella dijo que era socio de, de, de, de, ¿De Roberto ¿Qué? no me entendió. ¿Eh? No, pero pues, si tú me explicas, porque. Fuera del la... aire. La... ¿Eh? Bueno, no, no, ella tenía dinero para ser socia, Bueno, ella se hizo de... socia porque ella dice que ella no podía poner los socios. El, el tema, es que yo quiero saber cómo ese dinero entra a los bancos si tenemos una ley de lavado de activo. ¿Cómo que porque saben caso, hacer el, el camuflaje. Ahí, ahí está Roberto Neri. Este, este, este montar, que yo vaya a dedicar ahora al banco X a depositar 2 millones de dólares. Ah, deposítame a esos 2 millones de dólares. Ajá, va a caer. <risa> <risa> <risa> y esto anunció. ¿eh? Entonces, o sea, vamos a estar claros. <risa> los bancos, los bancos, por ejemplo, los bancos saben todos los chilitos que yo muevo. Sí. y los sobregiros y espérate <risa> y que espérate ahorita te mando a cubrir el sobregiro entonces yo no entiendo ¿verdad? ahora si yo me saqué la loto que fue ah, lo que hablamos el día que la forma bocina. de justificar sí. cuando agarraron los 7 millones en una bocina 7 millones una pelota, de una bocina ahí, y 2 millones y no en una pelota bocina. esa bocina no ha vuelto a sonar más <risa> <risa> <risa> ni han jugado mal con esa pelota <risa> bueno pues fue un cheque sí, entonces ya, yo, yo quiero saber ¿Cómo es tan fácil para tanto los políticos corruptos como también los que pertenecen al crimen organizado poder mover esa cantidad de dinero tan fácil? Que alguien me explique, los dueños de bancos, la superintendencia de bancos, porque entonces me da un poquito de miedo, pues, porque si es tan fácil burlarse de la ley antilavado Así mismo será fácil para que cualquier dueño de banco haga una fechoría y quiebre un banco si uno no hace cuenta. Entonces, atención presidente, porque nada más vemos eh, eh, lo de arriba, pero hay que ver esos bancos cómo han podido manejar esa cantidad, porque la mayoría de ese dinero pasa por el sistema bancario, sí. tanto de la corrupción política como del crimen organizado pasa por el sistema bancario. Usted ve gente construyendo, haciendo torres, vendiendo torres, edificios, comprando, comprando vehículos vehículo de 8, logo, 8 y 10 millones eh, de eh, pesos. Discoteca. ¿Por qué para nada hay un secreto? Eh, eh, o sea, eso es secreto, es secreto Secreto a voces. ¿De qué forma la gente lava dinero? Porque como una gente dice no, que yo soy dueño de una bomba de gasolina. Dije que Luis Reynoso me salte a mi mañana. <risa> bueno, tú me compras una bomba ahí, te a tu orden. Inmediatamente me dijo, Luis deja de venir al programa. Porque tú no necesitas estar en el programa. Lo no de hobby. ¿Eh? Dice que Luis es una bomba de gasolina, Luis. ¿eh? De ok, gas. yo aparezco en una de Lexus gas, del eh. año mañana. No, tú puedes aparecer en una Lexus de año.